Nueve de 40 municipios del departamento de Potosí no acatan el paro convocado por Concipo y las actividades, salvo en la capital potosina, son normales. Las actividades en los 39 municipios, a excepción de Potosí, las actividades se van desarrollando normalmente. El paro indefinido, que es una extrema medida que se ha tomado a nivel de la ciudad, eh, eso creemos nosotros de que es un autobloqueo. Sin embargo, eh, hay mucha gente que vive de trabajo diario, que tiene que sustentar familias. Además, muchos de ellos tienen compromisos pues, con las instituciones financieras. Y esos, indudablemente, están quedados retrasados, seguramente van a sufrir incluso algún tipo de multas y sanciones. no Y bueno, eh, sabrán las instituciones, en este caso el Comité Cívico, ¿Por qué razones está movilizando a la gente? Pero desde ya tenemos que decir a la opinión pública de que esta institución me parece que eh, está utilizando a la gente con un fin seguramente político. El titular de AMDEPO, Johnny Mamani, ratificó el desconocimiento a CONSIPO y tildó de separatista a Marco Pumari. No se puede atribuir semejante responsabilidad a un ente que no representa, reitero, no representa al departamento de Potosí. La fracturación del departamento de Potosí en el tema económico tiene un responsable. Y ahí tiene que dar muchas explicaciones al pueblo potosino, el señor Marco Antonio Pumbar. Entre tanto, los empresarios de la capital se encuentran preocupados por la pérdida económica que genera este paro que si el empresariado en todo nivel, los, los que hacen extracción de minerales, los que, los, los que hacen transformación y los que se, se encargan de hacer, de prestar servicios, eh, hotelería, etcétera, etcétera se ven afectados, el turismo se ve afectado en Potsi, Potsi ha sido afectado con estos paros, pero de manera muy significativa a nivel internacional respecto a lo que es el turismo. Si ustedes no recuerdan, se les ha puesto candado en la casa de moneda. Y esos, esos atropellos que son arcaicos, yo creo que no debían darse en Potsi.